Todos sabemos lo que sucedió con el exponente de música urbana, Rochi, Rochi RD, un exponente del, del, del rap y del dembow, domina las dos facetas y el tipo ha dominado muy bien. Eh, todo el mundo se preocupó, todos lo, lo pusimos en oración por la situación delicada que tenía este exponente. Pero ustedes saben que las redes sociales siempre meten la pata en algo, siempre meten la pata en algo. Y parece ser que lo, los muchachos estaban desesperados porque uno vio no solamente los, los, los enfermeros ni los doctores, sino la gente que después cogió esas fotos, fotos, señores, dentro de, de, de lo que pasó eh, eh, de cirugía de Rochi, fotos ya bien personales, regadas en las redes sociales para buscar views, porque la gente entiende que para buscar views hay que buscar la forma, no importa quién hay que maltratar. Veía a doctor Natra ahí sí, acabando con Toñ. Le dio duro. Y, y, y eso de, de Rochi eh, es lamentable. Que yo espero que, la, que no es que van a decir vamos a investigar. Y después no digan nada. Investiguen. Y la gente que mandaron esa foto y que tiran esa foto, una falta de respeto, cancélenlo. Porque yo no quiero que foto mía. Me, me la presente pues, Recuerden, señores, que hay una ley nueva, Nacho. No sé si tú sabías era ley nueva que no se puede tomar fotografías a personas accidentadas. O sea, no, no se puede tomar fotografías. Ningún medio de comunicación puede subir fotos del cuerpo físico de una persona accidentada. Ciertamente, La ley lo prohíbe. Ciertamente es muy lamentable que le haya sucedido esto a este muchacho. Pero... Paralelo a eso es también lamentable uh -huh. que personas se aprovechen de este no, tipo está buscando de Se aprovechen de este tipo Lo mataron de situaciones. Dos, tres que veces. Se Murió. Sí. Y oh, escuchando gente por ahí diciendo, que es eso de drogado? Sí. Eso era señores. Y que veía, veía a contraria. La gente a, no mí, sabe. a mí me ha tocado en varias ocasiones ver ese muchacho, lógicamente, en sus uh -huh. presentaciones artísticas. Y me parece un joven muy, muy, muy... Humilde, muchacho. Tipo, con, o sea, con cierto manejo... Un manejo, yo, un manejo yo, excepcional. Las yo lo entrevisté lo... En, en Los Soberanos, y el tipo, porque, ¿sabes? Que los muchachos a veces lo, me comen de comunicación como que tienen miedo, a eso de ponente así, y en el momento él todavía estaba muy on ground. Y cuando yo lo vi, yo mismo le dije, ¿qué es lo que wow, wow? Y fue y me saludó el video, y me saludó y fue jevísimo. O sabes me, me trató sumamente, eh, un tipo tiene un trato afable, pero lo mataron tres veces. Pero es realmente tí? penoso ¿Tres veces lo mataron, que, gente, que gente de manera indolente se, se aproveche de este tipo de sucesos para ganarse dos o tres views y, y, so paso, es y, y señores el doctor Natra siempre ha sido el doctor Natra es parte del movimiento y igual que Santiago Matías mm -hmm. que fue que más informó sobre el caso eh, son personas que están más pegadas a ellos yo le tiraba era a Enrique Medina a ese a esa, a ese tipo de personas que son del movimiento de la capital para que me informaran de lo que estaba sucediendo con Rochi. Y lógico que el doctor Nata puede utilizar sus medios, señores, para informar lo que está pasando, y todo el mundo está esperando eso. Y es, y es bueno darle un consejo a esos, a esos punchadores de redes, sí. hay que, hay que eh, catalogarlo. Son punchadores de heredas. Esperen a confirmar sí. una noticia para hacerla pública, para difundirla. Sí. No sean bandidos. Y tal, oye, yo, a mí una persona me, A mí me tiraron más de 5 o 7 personas. Génesis se volvió a Rochi. Yo no me decía, fue. Yo iba para Instagram de Santiago Matías o del doctor que, y me informaba. Y decía, no, no, yo, si ellos no lo pusieron es porque eso es mentira. Entonces no se ha confirmado. Hay que, o sea, hay gente, que elogiar. ¿sí? Hay que elogiar también la, la actitud, la postura de sus compañeros sí. de, de no, del una, género. una unión. Eh, oh, muy buena han pedido oración eh, muchos de ellos han aprovechado sus presentaciones para eh, hacer un homenaje. Sonar un, un tema de Rochi. Hay otros que quisieran también desde una desde un y mandar a hacer una oración, pero no, no tienen party. Entonces, pero que lo hagan desde su casa. ¿Qué fue? ¿Qué? Los que están quedados claro. no tienen bien Hay muchos muchachos ahí que quisieran aprovechar en un party para decirme, pero, no tiene... pero no tienen party. Pero como no tienen lo party, de su casa. se van de su casa. Y es válido, señores. No, no, no, no. Sí, se han sumado. Así que, oye... ¡Algo le... como debe ser! Señores, miren, nadie de urba... nadie sabe aquí para los urbanos que es Santiago Matías. Si ustedes no ven que personas como Santiago Matías, o el doctor Nastra, o Enrique Medina, que son de va... famoso famosos publican algo sobre Rochi, le estoy diciendo los tres medios más fuertes de Urbano, dejen de estar buscando... Eh, matando a ese muchacho. ¿Y a Solnikleto no le crean, ese azaroso. De azaroso que tiene que irme diciendo lo que después de decir aquí lo que no. No, yo creo que no, no. televisión no. Y todo bueno. lo que dijo el doctor es verdad. No, Tony y Y yo creo que el doctor Natra es un fajador. El doctor Natra siempre está en el movimiento urbano, siempre. Y es parte del movimiento. El doctor dijo que Tony Cletter era una basura. Sí, él le dijo, le dijo de todo. La que sí, la que No, la gracia fue así. Pero yo, no, eso no. Entonces, nuestro amigo el doctor Natra, cógelo con calma, tú sabes, cómo son las redes sociales en momentos eufóricos, siempre va a haber crítica. Siempre va a haber crítica. Así que tranquilo. Eh, lo importante es que Roche está bien, que, digo, que está mejorando, que está evolucionando muy bien. Todos eh, tenemos que estar atentos a las informaciones que nos van brindando los medios de comunicaciones urbanos, que son los que más saben sobre este tipo de temas. Así que nuestro mayor deseo que se mejore Roche eh, y el Team wow wow wow, y el movimiento paralelo. El movimiento paralelo o sea, claro, que ya, ya no es el Team wow wow solamente, sino el movimiento paralelo.